amigos de YouTube. Hoy les voy a enseñar a crear una lista de reproducción. Comencemos. Para ello, vamos acá donde dice Creator Studio, vamos acá a gestor de videos, listas de reproducción, hacemos clic, esperamos acá yo ya tengo una lista de reproducción creada, ahora voy a crear una lista de reproducción nueva, vamos acá donde dice nueva lista de reproducción, hacemos clic, acá está la opción para poner el título de la lista de reproducción, le voy a poner mis videos, acá tenemos la opción para ponerla pública, oculta o privada, yo la voy a hacer pública, Vamos a crear, hacemos clic, acá ya se creó la lista de reproducción pero no tiene videos. Vamos a agregarle los videos, hacemos clic acá en editar, vamos acá donde dice añadir videos, hacemos clic. Acá tenemos tres opciones: buscar videos en YouTube y agregarlos, URL pegando la url del video y agregarlo o tus videos de youtube en mi caso voy a agregar mis videos de youtube para agregarlos vamos haciendo clic en cada uno y se van agregando a la lista de reproducción Ya agregué todos los videos. Ahora vamos acá donde dice añadir videos. Hacemos clic. Como ven, acá ya tenemos la lista de reproducción con todos los videos agregados. Y acá tenemos varias opciones. Reproducir todo, compartir. Configuración de la lista de reproducción y añadir videos. Voy a compartir la lista de reproducción. En mi caso voy a ir acá donde dice Compartir en Google Acá yo estoy suscrito a varias comunidades en donde yo publico mis videos y los promociono. Voy acá donde dice youtuber unidos. Y los voy a publicar. Voy a hacer clic acá en tutoriales. Y ya publiqué mi lista de reproducción. Si la queremos eliminar, vamos acá donde dice eliminar lista de reproducción. Esto es todo amigos, muchas gracias, nos vemos en un próximo video, suscríbanse a mi canal y pongan me gusta.